Para enriquecer nuestra presentación o buscar información complementaria podemos marcar una parte del texto que, hemos, que estamos trabajando y darle a herramientas de búsqueda. Podríamos también haber ido a herramientas de búsqueda directamente y teclear aquí lo que quisiéramos buscar. Vemos que en primer lugar nos sale una serie de resultados web que incluyen tanto imágenes como videos o páginas web. Lo importante es que tengamos marcado que esos resultados se puedan utilizar, compartir o modificar libremente. Y en cuanto al formato de cita, el recomendable es el formato APA, que parece el más, el más utilizado últimamente. Aparte de, lo, de la búsqueda general, podríamos hacer una búsqueda específica por imágenes, cualquiera de ellas que nos interese, como ya sabemos que se pueden utilizar, compartir o modificar libremente, podemos incluirla simplemente arrastrando en nuestra presentación. Luego la situaremos donde sea conveniente o podríamos haber hecho una búsqueda específica de videos. Tras ver cualquiera de ellos, podríamos decidir, por ejemplo, introducir este vídeo en nuestra presentación. Podríamos igual situarlo y modificar su tamaño si es necesario para nuestra presentación.